aroma pero completamente delicioso ¿por qué? porque vamos a hablar de café, de café y un emprendimiento importante para ello quiero saludar ya en esta mañana a Luis Paxi que está con nosotros emprendedor Luis un gusto tenerte en Aviaya bueno gracias por este espacio también un saludo cordial a todos los que me están viendo no y deseo siempre éxitos donde se encuentren no y bueno listo para mostrarnos tu emprendimiento de qué se trata es un emprendimiento familiar donde nos dedicamos a la producción. Es una cadena productiva, ¿no? Ya. Nos dedicamos desde una semilla hasta llegar a una bebida. No, este es eh, con el objetivo de incentivar el consumo del café en su estado natural. Generalmente, a veces nos han acostumbrado a tomar un café muy tinto, todo eso, ¿no? no el café bueno se iba a la exportación, ¿no? Entonces, gracias a esto se ha creado este pequeño emprendimiento familiar. ¿Qué se llama? Annie Coffee. No, café de Colinas Andinas. Café de Colinas Andinas y ah. usted lo puede disfrutar, por supuesto, con todo el procedimiento. Luis, eh, ¿cómo nace este eh, talento, este trabajo con el café? ¿Ustedes viven en una zona cafetera o desde pequeños le, les ha gustado el café? ¿Cómo es que surge todo esto? Sí, en realidad, mira, mis papás son Urianos de, uno es de La Paz, ¿no? Otro es de Potosí ya. y allá se han conocido y yo he nacido en carnavi en ¿no? una zona cafetalera, lo más conocido como la, ¿cómo se llama esto? la capital cafetalera de Bolivia. Sí. ¿no? Entonces, eh, hemos nacido, hemos despertado ahí, hemos abierto los ojos en los cafetales. Entonces, gracias a esto, gracias a este café hemos eh, estudiado, nos hemos, hemos formado académicamente ¿no? y hemos exportado. ¿no? Entonces, conocemos la producción de café. ¿no? Entonces, hemos exportado, pero eh, el café bueno se iba pues, al extranjero. Entonces, ¿Por qué nosotros no podemos incentivar el consumo de, de exportación café de calidad? ¿no? Entonces, a base de eso nace este, este emprendimiento. ¿no? Ya, qué sí. bueno. Y tú, tú decías, has nacido entre el café. ¿Cómo es esa experiencia? Es, mira, ya estás con los seis años, ya empiezas a cosechar café, a disculpar junto con el papá. ¿no? Hay que despulpar hasta las... Antes se despulpaba, a ver, un, un pequeño comentario, antes ya. se despulpaba sí. con despulpadoras eh, de madera, ¿no? Que hay que estar despulpando, mi, mi, mi papá tenía unos dos despulpadores, mi abuelo tenía seis, porque tenía un capital más extenso, ya. entonces despulpaban hasta las 2 de la mañana. Esas había entonces... que girarles manualmente. Exacto, ¿no? Entonces... Se, se veía, se iba a estar ahí alumbrando, no había energía eléctrica, ahora sí hay energía eléctrica. Uh -huh. No yo a estar alumbrando con el farolcito, con los mecheros, sino está claro. agarrando ahí, enfocándoles hasta 11 de la noche, hasta que me llegue el sueño. ¿no? Entonces, esa es la, la, la experiencia que se, que se ha vivido en esas épocas. ¿no? Eh, como, como, un, como, un, digamos, como hemos nacido allá, hemos vivido la experiencia desde un, la base. Digamos. Claro, y ahora, ¿cómo ha cambiado esa, esa realidad? Por ejemplo, ¿cómo ahora despulpan? No, ahora ya, ya hay pues energía eléctrica, ¿no? Tienes, <risa> todo el es automático. Exacto, ¿no? aprietas un botón y ya está dispulpando, solamente vos le echas el café, ¿no? Entonces hay desmucilaginadoras, hay lavadoras. Aún nosotros seguimos lavando con bateas, digamos, de fermentación y bateas de lavadora, ¿no? Porque cuidamos también el, el agua. No lo mandamos todo el, el mochila Con la miel que se dice, no lo mandamos al, al, al arroyo, ¿no? Entonces eh, cuidamos el agua. Y en realidad, como somos productores de orgánicos cuidamos el ambiente cuidamos el agua todo eso no entonces es una producción orgánica también claro la tierra el agua tiene mucho que ver con la calidad que tenga el café también verdad sí en realidad como es café orgánico uh -huh. eh, esta producción está bajo sombras de árboles forestales como cedro eh, ingas o pacay o siquile también nosotros llamamos está bajo esa sombra influye la sombra eh, influye no por ejemplo el cedro es muy apto para la producción orgánica no porque en el momento donde el café necesita el de ¿no? los rayos solares, yeah. el, el cedro derrama sus hojas, ¿no? entonces ah, el, los rayos solares penetran, digamos. entonces ese es el que se maneja digamos, en la agroforestería digamos, de la, en la producción de café. No. Claro, y ahí tenemos imágenes que estamos compartiendo de lugares donde se produce café, por supuesto, y tiene que relacionarse, tú lo decías, con otros árboles para generar un café realmente de calidad. Luis, eh, tú decías antes, bueno, ahora estamos ya exigiendo un café de mejor calidad, pero antes eh, el café de mejor calidad se iba afuera y no quedaba absolutamente nada acá. Y antes la gente decía, quiero un buen café, sí, dame un café bien tinto negro, por favor. Eh, ¿Ese es un buen café? Uh, en realidad tienes tu paladar, cuando empiezas a consumir un café de calidad, tu paladar te va a exigir, digamos, ¿no? Como yeah. es, digamos, ahí amigos que son vineros, licores, hagan yeah. un, uno de... No, no me gusta esto. ¿no? Entonces, cuando empiezas a consumir un café de calidad, tu paladar te va a exigir, ¿no? Este cafecito, que Porque vas a tomar un, Vas a encontrar una dulzura bien especial en este café natural, ¿no? No va a necesitar azúcar, nada de eso, ¿no? Porque cuando es tinto, negro... Amargo, ¿Con qué vas a neutralizar el amargo que tiene el café? Con azúcar, ¿no? Entonces, este cafecito no necesita azúcar, ¿no? Porque es un café natural que tiene todas las propiedades al 100%. Ahí está. ¿Y quiénes van acatando eso? ¿Cómo se va verificando esa calidad a nivel internacional, Luis? Eh, hay catadores especialistas, por uh -huh. ejemplo, si que se han capacitado internacionalmente. No, yo estoy especializado más que todo en la producción y en la comercialización, ¿no? Entonces, tenemos otro, otro equipo en la cual empieza a tostar, empieza a catar, ¿no? Y entonces la garantiza la calidad, ¿no? Entonces tenemos, eh, ¿cómo es un emprendimiento familiar? Estamos ahí diversificando los cargos, digamos, ¿no? Tú vas a ser catador, especializarte en catación, bebidas, todo eso, ¿no? ¿Cuántas entonces, generaciones ya están en este tema? Eh, mira, nosotros hemos empezado casi unos tres años, ¿no? Hemos empezado así tres años, ya cuatro, cuatro años como emprendimiento, ¿no? Pero como Andy se hemos empezado a legalizar a partir de los cuatro legalmente para estar en este... En nuestro estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces estamos ya empezando a pisar fuerte en el mercado nacional, todo eso, ¿no? Pero desde la producción antigua, como me contabas, desde tus abuelos, ¿cu mm. ¿cuántas generaciones ya han pasado? Mira, mi abuelo, mis papás, yo estoy ahí, ya viene la otra generación. ¿no? ¿Ya están los hijos? Claro, ¿no? Entonces ya hay otra generación, entonces está pasando la generación. Y a medida que va pasando, vamos mejorando la producción de café. Te parece si vamos preparando un café. Bueno, la preparación y nos es... enseñas también porque como te digo muchos estamos mal acostumbrados a tener el café ese tinto destilado, echarle agua, azúcar y ya. Y esta no sí. es la forma de preparar un buen café. Sí, en realidad si tienes un buen café eh, generalmente nosotros utilizamos una cucharilla colmada, ¿no? A ver, me prestes. Claro que Entonces, sí. un café de calidad. ¿Cuál es la diferencia café. a ver si nos dicen estos dos? Este es en dos... grano y este es molido. Ah, ya, el blanco no? es en grano. Sí. Tenemos en diferentes tipos de tostado. Por ejemplo, este es un tostado oscuro o tostado europeo. Tenemos más claro que es tostado americano. ¿no? Yeah. Entonces, el tostado americano netamente puede ser para... Eh, ¿Es un poco más el americano? No, el europeo es más oscuro. Es más oscuro. No, esto es para más destilados, ¿no? Porque es más aromático, más a ¿no? Una a cucharilla colmada, suficiente. Entonces, un poquito más podemos aumentarle, ¿no? Para que no sea... Ya. ¿No? Entonces, este es su aroma. El color también, ¿no? No bueno. es... Increíble. ¿No? Entonces tenemos como unos. La, una cucharilla tiene como unos 7-8 gramos aproximadamente, ¿no? Entonces le hay que echarle agua. Tipo es, europeo, este es entonces el más. El más, más eh, oscuro, más oscuro, más aromático, más chocolatado, entonces sí. ¿no? Una vez que se abre la bolsita ya se encuentra ese. ese, ese olorcito que desprende el café, ¿no? Es? Sí, delicioso. Y ahora hay también cuando uno comienza a sentir cafés y cuando uno comienza a catar el café, eh, siente otro tipo de sabores, más cítrico, más mm. dulce. ¿Cómo es que se va logrando eso para la producción de café? Porque no es que le ponen azúcar o le ponen otro tipo de cosas. Sí, para encontrar esos malos sabores o buenos Ajá. sabores que tiene el, el, ¿El café, el café eh, generalmente tienes que utilizar un tostado americano, ¿no? Sin azúcar, todo. ahí vas a encontrar si se ha contaminado tal vez con un combustible, la intro -mo, o has detectado, digamos, tal vez la, eh, la tierra, todo eso. Entonces, ahí encuentras, ¿no? Y encuentras también los buenos sabores. Si es un café de calidad, encuentras un saborcito a, a cítricos, a flores, a rosa, ¿no? O a, o a cedro. Entonces, encuentras los buenos sabores que tiene el café. Entonces, ahí a catalogas este café, esta calidad. Claro, y eso se genera, Luis, por las plantaciones que hay alrededor. Sí, puede ser eso, o en su caso siempre tiene, digamos, el café, siempre tiene esas, esas pequeñas sí. propiedades que tiene, ¿no? El café. Bueno, ¿Cuánto este hay que esperar? Es, ya, ya, está, ya está destilado, ¿no? Suficiente es unos dos a tres minutos, presionarlo suavemente, y ya tenemos el cafecito. Luis, para la gente que nos está viendo y ya eh, los hem, les hemos hecho abrir los ojos con todo lo que les hemos explicado del café, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes? Que ¿Está? ahora ya están en, también en el proceso de comercialización, ¿no? Sí, mira, eh, usted puede verlo, es un café que no es tinto y negro, ¿no? Pero si sí, siente el aroma, es... ¿no? Entonces, Ahí lo pueden ver. ¿no? ¿Dónde nos encuentras aquí? En la, en, estamos aquí en la Ciudad de La Paz, en la zona central, calle Potosí, número 1230, al lado del viceministerio de comunicación. ¿no? Ahí al lado estamos con un loguito de Andiangico. entonces pues Repetimos ahí, la dirección, Luis, por Estamos aquí en la Ciudad de La Paz, en la zona central, calle Potosí, eh, entre Ayacucho, al lado viceministerio de comunicación. Número 1230, ahí nos encuentras, ¿no? ahí puede adquirir este café de calidad, café de primera no Entonces ahí estamos ofreciendo un café de calidad en diferentes tipos de tostado Tenemos tostado americano, intermedio, europeo, hasta italiano tenemos en grano y molido Y tenemos la sultanita que es la eh, cereza o la pulpa del café, como se puede decir Tenemos miel de abeja que en la cual nosotros producimos mm, pequeña cantidad no Tenemos chocolate, tenemos flores jamaica en la cual producimos en pequeñas cantidades, ¿no? Pero nuestra producción eh, en grande es el café y la sultanita, ¿no? Entonces, usted puede adquirir en esa dirección, ¿no? Qué importante, entonces, la invitación está hecha para la gente que quiera disfrutar de este delicioso café y la sultana, por supuesto, que llega desde Caranavi, eh, me dices, ¿no, Luis? Exacto, desde Caranavi. Desde Caranavi, entonces, este café delicioso que usted va a poder disfrutar. El café no tiene que tener azúcar. En realidad no tiene que tener azúcar, ¿no? Porque uh -huh. el azúcar eh, neutraliza, ¿no? Entonces, eh, el café es una bebida eh, energética, ¿no? Donde te uh -huh. ayuda, digamos, donde estás estresado, una tajita de café una tajita de expreso empieza a reactivarte, ¿no? Y, de, y empieza a trabajar de nuevo. Yo también, un, el, el centro de reuniones sociales, el cafecito, vamos a tomar un café a charlar. Exacto. Ideal, ¿no? Exacto. En familia me imagino que pasa lo mismo. Sí, eh, mira, todos los lunes hacemos una promoción, ahí vienen las familias, ¿no? Una promoción donde las bebidas de café es dos por uno, ¿no? Un cappuccino, un café americano, un expreso, ¿no? un frappé, es dos por uno. Todos los lunes en esa dirección estamos ofreciendo. Entonces vienen las familias con sus niños, todo eso, ¿no? Entonces ya los invitamos a todos ustedes que nos están viendo, pueden venir, ¿no? Un día lunes, un... estamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahí está la promoción entonces, lunes dos por uno en el café Under Hills Coffee, que los va a esperar, por supuesto, para que puedan degustar de esto. Eh, ¿Cómo nos va a nivel internacional? Creo que cada vez nos estamos posicionando más, Luis, con un café de calidad boliviano. Eh, el café boliviano es muy requerido, ¿no? Porque un café, es eh, un café arábico es un café dulce. Muy poco se produce, digamos, a nivel mundial, ¿no? Entonces, el café mm. boliviano es muy requerido, ¿no? ya las organizaciones eh, campesinas, cafetaleras, ya firman contrato un año antes, ¿no? ya, ya está casi vendido el café boliviano, ¿no? entonces ese es, ¿no? por eso se exporta mucho al extranjero, ¿no? entonces está posicionando con pie derecho. Claro que sí, y es importante por supuesto generar todo esto. Luis, muchísimas gracias por esta Visita, enseñarnos un poco de lo que es el café. Vamos a estar, por supuesto, visitándote para conocer el lugar también y poder experimentar. Tú le decías, el café se vende boliviano, se vende, el buen café boliviano se vende muy rápido y va a ser uno de los pocos lugares en los cuales vamos a tener café de calidad. Exacto, ¿no? Entonces, no somos los únicos emprendedores. Hay uh -huh. varios emprendedores que estamos impulsando es el consumo del café, ¿no? Hay varios emprendedores, ¿no? Entonces, lo único que les quiero decirle a todos los que me están viendo... Eh, consumo lo boliviano, ¿no? Entonces, consumiendo los productos bolivianos, está empleando también a un boliviano más. Perfecto, muchísimas gracias. Redes sociales, teléfonos donde la gente pueda ubicarlos. Eh, nos encuentran en las redes sociales. Andean Coffee, nuestro número telefónico es 240-843 y el WhatsApp o celular es 680-689-87. 680-689-87. Luis, muchísimas gracias. Muy amable y un gusto okay. haberte tenido en Aviala. Bueno, igualmente. Gracias y que les vaya súper bien, por supuesto, con la producción del café boliviano que llega desde la zona de Caraná.